Estamos de vuelta y con lo que habíamos anunciado. Eh, los pirotécnicos no solamente pueden causar daños físicos si se manipulan de mala manera, sino también cuando explosionan nos pueden generar problemas auditivos muy graves. Nos acompaña hoy en el estudio Mónica Verasti, que, que es audioprotesista, especialista en estos temas, para... Narrarnos un poco la, la, las situaciones que se pueden vivir eh, justamente al a, hacer detonar eh, los eh, fuegos artificiales o los aparatos filotécnicos. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Bien, Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación para poder realmente conversar de un tema tan importante uh -huh. como es la prevención en casos de manipulación de estos Artefactos. Claro, porque uno generalmente se, se centra en el daño que te puede causar si es que te explosionan en la mano, si es que la mecha corre rápido y te puede volar un dedo o algo así. Pero no solamente esos son los daños que te pueden causar. ¿Qué, nos daño, qué daño nos podría causar en la audición? Mucho daño. En realidad, mucho, mucho daño... Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, eh, sobre todo en estas fiestas y en todos los lugares donde se utilice este tipo de pirotecnia. Uh -huh. eh, fíjate, todas las personas eh, podemos soportar un, un nivel de 70 decibelos en potencia... Sin que se dañe el oído. Uh -huh. hasta 70 decibelios. Imagínate que nosotros en este momento estamos conversando en un rango de 40 a 45. 70, podemos hacer un, una proyección. Ahora, estas cosas... hay un grito. Y, eh, más y, o menos como y, un grito. Y, y nada más. Pero mucha bueno. pirotecnia este, estalla a un rango de 100, 110, 120 decibelios. O sea, uh -huh. casi el doble de lo que uh -huh. un oído podría soportar. Y obviamente hay un daño. Uh -huh. Hay un daño de efecto inmediato y además irreversible. Uh -huh. Y no es bueno que nosotros, las personas, nos expongamos a este tipo de daños porque pueden causar o van a causar definitivamente muchas otras dificultades adicionales. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, cuando uno entra a un polígono a disparar, se pone uno unos audífonos que, que bloquean el, el ruido, ¿no? Porque si está expuesto a esa detonación, muchas veces eh, termina con un problema de oído. ¿no? Es el, el clásico pitillo que uno siente. El acúfeno ¿no? o tignitus, que es ese pitillo que muchas veces eh, llega y nos acompaña por el resto de la vida. Y en muchas ocasiones se incrementa en el ah, paso o sea, de no los años. No solamente puede ser temporal, sino no. eh, quedarse ahí Quedarse siempre, ahí ¿no? y ocasionar eh, muchas... Mm, ¿Qué le puedo decir? Mucho estrés, mucha irritación, falta de productividad, falta de sueño. En realidad tener zumbidos constantes en los oídos puede causar mucho malestar en la vida de cualquier persona. Eso, supongo que cuando esto termina siendo repetitivo, muchas veces durante la noche o durante muchos años, ese daño puede empezar pequeño e, e irse incrementando. Exactamente, porque el daño auditivo no necesariamente es eh, de un impacto y, y, y ya, ya uh -huh. tenemos el daño. No, muchas veces es silencioso. Comienza lentamente, como acabas de decir, en la reiteración de todas las cosas que hacemos, ¿no? Constantemente, cada año, eh, siempre estoy exponiéndome a ruidos, y no solamente la pirotecnia, la música, la bulla, eh, todo lo que es estridencia en general, uh -huh. ocasiona este tipo de daño. Eh, qué bueno, vamos a irnos un ratito el tema de pirotecnia, también entonces eh, el tema de, por ejemplo, usar los audífonos para escuchar música a, a muy alto volumen, tan cerca del oído, puede también causarnos esos malos. Claro, definitivamente es uno de los ...de las causas más recurrentes... ...del daño del órgano auditivo... ...es la exposición a sonidos fuertes... ...sonidos estridentes... Claro. ...o sea, lo que llamamos impacto acústico... Uh -huh. ...¿no? Más de lo que mi órgano puede soportar... ...yo lo expongo... ...entonces claro. hay un detonante... ...hay una... Pero hay gente que vive con los audífonos puestos prácticamente... Sí, y, ...lamentablemente, sobre todo en nuestra juventud... Eh, ...que hoy... Que además hoy... ahora penetran mucho más... ¿no? ...están uh -huh. mucho más adentro... Sí, y, ...y eso termina siendo adicionalmente uh -huh. perjudicial... ...porque es más invasivo... Todavía Ya de por sí el daño o el impacto acústico es un daño, ahora colocarlo dentro del órgano auditivo sí. es más invasivo y el daño sí. es adicional. Perfecto. Ahora, eh, nos has traído algunas muestras, por ejemplo. Eh, empecemos con estas que son los más clásicos, lo, lo, lo, los cuetecillos que, digamos, uh -huh. tienen más bajo impacto. ¿Esto también nos puede generar daño auditivo? Sí, claro que sí. En realidad, todo nos puede generar daño auditivo, excepto estas luces de bengalas que pueden generar otro tipo de daño, uh -huh. como es quemaduras y eh, daño a los ojitos, si es que los niños, que básicamente son claro. los que utilizan esto, se lo colocan muy cerca a la carita. Claro, más alta. La, sí, la, la, exactamente. La Hay que tener... Todo niño que utilice esto, por favor, tiene que estar supervisado. Ahora, todo lo demás que tenga un impacto acústico en la detonación va a causar un daño. Uh -huh. Definitivamente. Los arrancadores se disparan hacia, hacia el Pero cielo Pero es un sonido agudo. Claro. Es un sonido muy agudo que el oído natural Oye. puede. Perfecto, porque incomodar. hay cosas que uno, Bueno, si está lejos, ¿qué pasa? No, Sí pasa. pasa, Sí pasa. pasa. Claro que pasa. Bueno, ya ni hablar de esto que son las la, la rata no, no, blancas. ¿no? Este es un daño en todo contexto, no solamente uh -huh. audición, también posible daño físico. Esto uh -huh. es muy peligroso, en realidad. Uh -huh. Ahora, si yo siento, no he hecho caso, no vi a TV más. He reventado mis coches y siento alguna molestia. ¿Qué es lo que debo hacer? Inmediatamente acudir a un centro audiológico para hacer las evaluaciones pertinentes uh -huh. y observar qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. Si una persona tiene las características propias del daño del órgano auditivo, como es acúfenos o los, los zumbidos, el tignitus, uh -huh. como es el escuchar bajo a menos potencia de lo que regularmente he escuchado siempre, uh -huh. lo que es escuchar pero no entender y tener que preguntar constantemente qué, cómo, qué, uh -huh. cuando hay estas características es hora de correr. Hacer una evaluación, porque en cuanto más pronto podamos eh, buscar Por eso dices solución, correr, porque hay, hay que ir pronto, porque eso podría generarse un daño ya crónico o irreversible. Lo que pasa es que todo daño auditivo uh -huh. es irreversible. Ah, okay. Todo daño auditivo es irreversible. Lo que queremos es evitar que crezca rápidamente, porque todo daño auditivo es irreversible y al mismo uh -huh. tiempo es progresivo. Uh -huh. Inevitablemente va a continuar avanzando. Claro. Entonces, lo ideal es que toda que, persona. Eh, comienza como una, por ejemplo, una baja en la audición podría terminar en una sordera completa. Por supuesto que sí. En el paso de los años, claro que sí. Ahora, una vez que el órgano auditivo está dañado, no sabemos cómo va a reaccionar. Uh -huh. Hay muchas formas, eh, pueden ser pérdidas acústicas eh, imprevistas o lo que llamamos pérdidas súbitas, mm -hmm. el tinnitus, los acúfenos, hay muchas formas Además, de... Además, el no escuchar bien o escuchar mm -hmm. por un lado y por el otro, y eso nos desorienta mucho, ¿no? El, el oído es Esto. el órgano que nos orienta, es más, nos da el equilibrio El órgano también. del equilibrio, mm -hmm. exactamente. Muchas veces cuando no escuchamos adecuadamente, también estamos a riesgo de no, de no saber de dónde recibimos los sonidos. Claro. Recuerda que es muy importante para toda persona... Persona, tener equilibrado el sistema auditivo porque eso nos permite convivir con los sonidos tales y como son. Imagínate estás por una calle y tocas un clapso, pero cuando tú tienes los oídos sanos sabes de dónde viene, entonces automáticamente reaccionas ante el peligro, ¿cierto? Correcto. Pero cuando no lo sabes, se escucha un sonido, pero no sabes claro. de dónde viene. Claro, por no ejemplo, si yo sigo, hubiera perdido, por ejemplo, el oído derecho. Y me toca un claxon por el lado derecho, lo voy a escuchar solo por el izquierdo. Voy a pensar reactivamente que es por este lado cuando está ocurriendo el peligro por este. O simplemente muchas veces ni siquiera podemos saber de dónde viene. Solo sabemos que hay un sonido, uh -huh. pero no identificamos claro. de qué dirección viene. Entonces, esto también puede causar mucho, mucha molestia y mucho peligro para las personas porque los sonidos nos alertan. Uh -huh. No solamente nos ayudan a escuchar, a comunicarnos, no, también nos mantienen alertas acerca de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Correcto. Todo esto es muy importante. Cuando, cuando hemos perdido por, algún, eh, por algún, eh, eh, alguna circunstancia como esta... La, la capacidad auditiva, ¿hay forma de recuperarla a través de la tecnología, de aparatos? Sí, y gracias a Dios que ahora, uh -huh. en este tiempo, contamos con mucha tecnología de última generación que nos permite eh, recuperar, mejorar nuestra condición. Como te dije hace un momento, todo daño auditivo o todo daño en el órgano auditivo es irrecuperable, pero a través de los dispositivos electrónicos de última generación podemos recuperar nuestra calidad de vida. Podemos mejorar, entiéndase claramente esto, mejorar. Uh -huh. Por eso es que es indispensable que cuando tenemos ya o entendemos que hay características de un daño eh, auditivo, ir más temprano que tarde para poder uh -huh. de una vez tratar este mal y poder vivir lo más adecuadamente posible. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Mónica, y feliz año. Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz Muchísimas año. Muchísimas gracias. Feliz Mónica y eh, audioprotesista, ha estado con nosotros. Mucho cuidado, mucho cuidado que este tipo de artefactos nos pueden causar daños